Eh, esto pasaba con las chicas ahí adentro Lo cierto, en el Bailando Nicole vino dos días sí, Creo dos días, que fueron, días, que Pampita semana, no sé sí, Donde sí. estaba, en algún viaje sí, sí, sí. Pampita estuvo varias veces en los ocho escalones Normalmente Tampoco es tan distinto Lo que pueden aportar las dos al programa Claro. Vos me estás, me estás provocando, ¿no? Sí, te está no, porque bien. yo dijiste que eran medias pedorras. Por eso... No, yo no dije que eran pedorras. No, no, dije que se no. no, no, no. Te traduzco, te traduzco. Yo dije que se supone que es un programa de la Gerardo? justa del saber. Sí. Si es la justa del saber, pongamos gente que sepa. No, no a sé, ver, yo voy a hacer De sincero. todo. Cuando vino Nicole eh, a reemplazar a Pampita, no sumó nada en el jurado del bailando. Claro. Eh, Pampita reemplazando eh, a Nicole hace más o menos el mismo trabajo. En sí. el programa de Guido. No es que ninguna de las dos marque diferencia, tampoco, ahí claro, claro. coincido. Yo, yo, o sea, ella a hablar. preguntar más una, la otra, pero. Sí, sí pega, qué fantasma, sé yo, si la pregunta yo que tiene Carmen, que ver con la moda y qué sé yo. Carmen sí marca diferencia. Yo creo que sí. Eh, a mí me parece curado. que. Por eso te preguntaba, ¿qué pasó con aquel programa donde estaba Iván de Pineda y donde estaba Gerardo? ¿O estaba Juan Di Natale? Digo, ah, eran, bien, igual Gómez y Gerardo Iván de Pineda me gustaba mucho más Gerardo, pero toda la vida. Bueno, Él pero. Le ponía otra autoridad, pero, Bueno, por eso me parece que falta esa autoridad. Por ahí Carmen pone esa autoridad de, de la persona que sabe, que tiene conocimiento, que la tiene recorrido de que tiene la un historial. Pero Carolina de o claro. Nicole, como modelos, si van a hablar de moda, también tienen autoridad. ¿Cómo que no? Sí, pero dos ya me parece como un. Pero Carmen, desde no punto de no, no, no está en una Carmen así muy de tipo más jurado, eh, de te aplazo, te aplazo. Le, claro. es mucho más, más este, control, amable. amable contiene la, a, la habían pensado preguntan. para hacer sí, a Nicole sí, y Pampita sí, no claro. importa claro. nada no, no. Ni, no, no nada. pero Pampita no trasciende preguntas. más la pantalla que ¿te gusta más Pampita? Por Pampita tiene mucho presencia presente no, no, no sí. tanto más cálida por ahí sí, probablemente sí no sí, es, es más una fría. más mala que la sí. otra igual, pero Sí. es más cálida <risa> Pampita sí, sí, actúa mejor vamos a verlas a ellas a ver qué dicen vamos a arrancar por Nicole Neumann que le contesta el palo a Carmen Barbieri de las vacaciones y bla, bla, bla y habla de Pampita Nicole, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy coinciden con Carolina en la grabación del programa. Ah, no tenía idea. Sí me llamaron el otro día a raíz de los rumores de que... No queríamos trabajar juntas, bueno, yo no estaba ni enterada. Me llamaron para ver si yo no tenía problema, y por supuesto dije que no, pero no no sabía que, que hoy era el día. O sea, te, te llamaron para consultarte, no, no para informarte, digamos, te consultaron sí, sí, previamente. Si no tenía drama y si no tenía drama con nadie para compartir, que dije no. La verdad que no. ¿Fue un no rotundo? O sea, fue pues no, no, definitivamente no tengo problemas no, en trabajar no, con él. No, siempre lo dije. Alguna duda? No, cero dudas, cero. Bien. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Carmen? Que dice, bueno, hay gente que se va un mes de vacaciones y conmigo, yo falto dos días y hay problemas. Ay, no, ni sabía que tuvo problemas Carmen ni, ni vi nada de la declaración, la verdad. No, no sé, no tengo idea, pero bueno, cada uno con sus cosas, yo me limito a las mías. ¿Se suelen enojar en la producción si alguno falta? ¿Cómo es eso? No, no, no, yo siempre dije, yo siempre tuve ese acuerdo que aviso con tiempo y, y, y bueno, es, es la dinámica con la que todos... Eh, acordamos trabajar. ¿Te gustaría trabajar, digo, que todo este año laboral sea compartido con Carolina o...? No tengo problema, yo eh, puedo venir menos veces porque claramente, nada, necesito dedicarme más a, a mis hijas y, y, y viajo bastante a la Manu y, bueno, está todo bien. Casi que ni registró a Pampita. No. No, ni sabía que venía, igual puedo compartir. Nunca dice nada, igual, en las no sabía era. que era el día. Salvo cuando está calentita. La agarramos <risa> en un buen día, tranquila, sí, no claro. importa Pampita, no importa. Carmen, por qué? Carmen, me. Yo me fui de vacaciones igual, ¿qué me importa? Lo que arreglé, cada uno con tiempo. Si sí, Carmen avisa a principio de año, me tomo un mes, se lo redan. Lo que pasa bueno. es que Carmen se, se quejan los productores del programa, eh, que, que está faltando mucho por distintos motivos. Porque tiene un médico, porque tiene. Sí, claro. es verdad que avisa. Toma días. Y se queja de las vacaciones de Nicole, pero por bueno, ahí Nicole las tiene arregladas por contrato. Claro, no con obvio. Pampita en el bailando, eso, Entonces, quiero a es en que... y medio... Hay que, que... ver qué arreglo tiene cada uno. Voy claro. a una claro. crítica a Carmen que yo sé. Se... Por fin, sí. por fin, era hora. A ver. <risa> que esto yo se lo digo todo el tiempo en off y al aire. Exclusivo. Digo... Steffi Berardi critica a Carmen Barbier. Que a Carmen no le gusta... ¿Mañana va al programa Carmen? Sí, sí, sí, mañana viene. Mañana te contesto sí. Mañana te, no, te okay. vuelve loc. Ya lo, lo hemos debatido igual. Carmen no, no le gusta irse de vacaciones. No se toma días no. libres para vacacionar porque ella dice que no. se aburre y no sabe qué hacer. Entonces, ¿Cómo? al no tomarse descanso, después se lesiona, se cae o le pasa algo porque está cansada. Claro, el cuerpo y termina le pide. También faltando igual y por cosas que no están buenas, como caer. La primera vez es que o... escucho que una persona no, no, no sabe le hacer gusta ir es es qué es hacer y para qué, yo te digo, yo no sol. comparto, pero <risa> hay mucha gente del medio que no le gusta. Sí, sí, acaso. ya lo sé. Caja Ay, Santiago, Hido del Moro, el Moro, Hido Hido del Moro es tremendo. Esto Carmen y Iván han hablado de eso, que Iván le dice, "Yo voy, y ¿qué hago?" Como miro el y mar y vivo. Y Te lo sí, claro. claro, Te lo claro. agradezco. Te, has, dices, te de la vida, Te Te lo agradezco. Te Te a la plata. O no haces nada, estás tirado, nada. es hermoso ¿Qué? también. No sé, bueno, habría que hablar... Con... Bueno, son pocos los casos igual que no quiero Estaría traer. bueno preguntarle esto a Ida, a ver qué dice. Ahora vamos a ver la nota que hicimos con Guido, uh -huh. pero antes vamos a ver a Pampita, que también está re preocupada por Nicole Neumann. ¿En serio? <risa> re, re. Nueva grabación de Los Ocho Escalones. Sí. Bien, ¿hoy coinciden con Nicole? Sí, supongo que sí, porque varios días vamos a coincidir. Bien, se había hablado de que, bueno, no, quizás ella no querría coincidir con vos en el programa. No Esto es real. ¿De dónde salió eso? La verdad que no, siempre supimos que íbamos a tener que compartir lugar y estaba todo bien. ¿Hablaron previamente? No, pero Hoy, a la mejor, somos dos profesionales, no hay ningún problema. Hoy es el primer día que se van a ver. Sí. Entonces podemos desterrar, digamos, cualquier tipo de, de inconveniente entre ustedes. Listo, desterrado. <risa> ¿No vas a decir? Dejaron atrás no. en el pasado. Divinas. Ahora lo vas a decir porque sí. tu compañera te preguntó, sí. yo que lo, vas a, sí. ¿Qué, lo sí. vas a decir. Sí. Nada, que es muy demasiado enigmática, tipo sonrisa yoconda, nunca sabes lo que esconde atrás. Pampita. ¿Sí? ¿Te parece falsa? No, no me parece que hay no, algo. Sonrisa si No, yo no dije eso, lo estás diciendo. No, oh. es sonrisa yoconda. Sí. Sí. Es sonrisa yoconda. No, nunca Pampita se le gusta la expresión. Y no, yo hablas, no dije que no sabes nunca lo que hay atrás, que es como que hay algo más. A mí me encanta. Para mí, es Enigmático. Una actitud de vida. tiene una pose pública, eso Para es verdad. ¿Sí? Es una actitud de vida andar también. por la vida sonriendo. Sí. Yo la banco fuerte. Vas después de lo que le pasó no, a No, bueno, es medio delirante yo andar sonriendo, no, sonriendo no, todo el día. No, no yo creo que, no, sí, no que es chicos, no me no, sí. No mezclemos, chicos, no mezclemos lo que le yo, pasó te, no, te, pasó, te, no, me no me Porque si no, después te terminan puteando, ¿viste? La verdad. Bajen un poco el cambio. Yo digo que tiene siempre la tuvo y siempre fue así cuando corría y la corrían con los móviles y ella no quería contestar y demás. Bueno, ahí no una sonrisa Claro, una sonrisa así enigmática. No, serio, no, lo no? que le pasó en no, la vida con su, su personaje no. público? Yo siento que Es ¿Sí? imperturbable. Siempre está igual, siempre. Sí. Aunque le salga fuego por los ojos, bueno, te ame, Algunos lapsus tienen. Sí, sí padre, bueno. No. Pero uno Porque va aprendiendo. Ahí demuestra ser humano. Pero uno va aprendiendo en la vida lo que te sirve, lo que no te sirve. A mí me gusta que la gente que demuestra lo que Yo creo que el que se enoja pierde. Más honesto. Para mí es más honesto el hecho de que si te calentaste, calentaste. No, serio reírte. Ya cuando te hablan el bailando donde de jurado. Te dice las peores barbaridades las como a grandes con una. Bueno, pero es cálida y está bien. Y no, no sé si no, para, no te para mí eso no es calidez. Cante. Porque es raro sí. ver sonreír a alguien que cuando te hizo una barbaridad. Yo prefiero poner cara de barbaridad. Sí, hay no, una, una, una cara permanente. O sea, sí. no, hay, no, hay, no hay gesto. Es, es eso. No hay gesto. No, no la estoy criticando Igual, ni nada. A por no, ahí no, se encontró no, no. ese camino. Es una no, observación. ¿eh? Es una observación. No, no creo. Yo, bueno, pero por eso yo no lo veo suelta la cadena, se le suelta. todo el estudio de Pero ¿cuántas veces se le soltó la cadena? Yo la he visto dos veces que se le soltó sí, la, la bailando vaina, dos o tres sí, o no, cuando no, le no. golpeó la la, la, la, la, el motorhome debe sí. haber sido ¿no? Vamos ese momento <risa> ¿qué momento? Ay, ¿no? ahí ¿Qué se momento le fatal. No, cuando soltar... nos ¿qué dice Guido Casca de todo esto? Nicole Pampita Carmen Barbieri le fuimos a preguntar por todo Ven. Guido ¿qué pasó con Carmen la semana pasada? que todos pensamos que venía a grabar y tuvo una semana más de vacaciones no, no sé, son los arreglos... Este, no, pero vos no podés no saber, sos el productor y conductor del programa, ¿sabés? No, sí, sé qué pasó, eh, lo, que, lo que vos decís es lo que pasó. Estuvo una semana que se fue, no, no fueron exactamente vacaciones, porque creo que salía desde móvil, pero sí este, sus viajes o, o sus cosas. Pero esto es algo que sucede a menudo con, con el jurado. Este, de hecho, hablaban de este jurado rotativo. Sí, sin aviso? No, no pasa. No, sé, no creo que haya sido sin aviso, de verdad. Pero vos sabés, si es con aviso o no, no, no, no, vos sabés. no, no. no, no. Eh, para mí fue con aviso a ver eh, eh, yo tengo entendido que siempre avisan y ella mí mí como que, que dijo avisos. en una nota que, que tengo... todos hacen lo mismo una cosa no, así que mandó. Que tengo miedo que Carmen ahora diga no yo no avise nada y que yo te esté diciendo para mí es con aviso no, no me parecería bien si es sin aviso no me parecería bien pero eh, estoy seguro que es con aviso porque algún productor me hubiera dicho che, este, no está Carmen porque se fue de golpe y entonces yo oh, bueno, hubiéramos empezado pero eso no sucedió nosotros como que armamos la agenda con, con antelación este, ¿no? para mí fue con aviso ¿eh? vos que no. tenés fama de hiperprofesional, profesional ¿aceptarías que, que uno de tus jurados sin aviso te haga un desplante así? Ah, bueno, aceptaría, acepto, uno acepta todo en esta vida, mira todo lo que se acepta en este, en este mundo que se vive ¿cómo no? no? lo voy a aceptar, lo acepto ¿qué voy a hacer? Lo este, en... masticarías bronca Bueno, sí, si pasara de ese modo igual es raro este, que suceda igual si sucede puede ser que mastique pero muy poquito, ¿eh? rápido me pongo a hacer porque bueno, qué sé yo las cosas siguen y alguien pará en el caso de hacerlo con perversidad, sí, me enojaría. Ahora un imprevisto, pues, tenemos todos en la vida. Pero un viaje a Mar de Plata no parece un imprevisto. Y eh, me surgió un viaje, tengo que ir a comprar Habana, allá. ¿Por qué no? Pero aquí ojo de la esquina no está. No confío, nunca te... Uno, viste que saben distinto, ¿no? O sea, con todo lo que me gusta acá, el cafecito ese. Pero los de allá se sienten, bueno, lo entiendo. Bueno, y la quisieron reemplazar con Pampita, que no se quiso juntar con Nicole, finalmente hoy sí, pero la semana pasada no. No, no, no, eso sí que no, ¿eh? Eso, eso lo vi, que no se quisieron juntar, no ocurrió. No, no sé, no sé, la primera... La primera semana que estuvo Pampita es porque volví, pero además lo habíamos hablado hace bastante esto de que esté Pampita. Incluso me parece que antes que yo deje grabado y me vaya este, de viaje, yo ya había hablado de esto de Pampita y ella tenía una vuelta e iba a estar. Eh, y no, no, no. Hasta donde yo sé, ¿viste? Que estas cosas, hasta donde yo sé, pero, pero esto sí no es muy sé. poco para el puesto que tenés. Sé todo en cuanto a esto que me estás preguntando, pero eh, después cuando hablan por ahí... Eh, surgen otras especulaciones o, o las angelitas que a veces saben más que uno, ni hablar a ángel. No, pero con ángel seguramente tengamos data parecida. Pero, ¿viste? Las angelitas a veces saben cosas y sí eh, mira lo que dijo, está bien eso. Eh, no, yo no convoqué a las dos juntas esa semana. Esta semana sí lo hice. Y ahí estuvieron. Y la verdad, es más, pregunté, che, ármenlo así, ¿eh? Ne, nadie dijo que no. No se arrancaron las extensiones, nada. Todo en convivencia, feliz. No, no. Estuvo, la verdad, todo perfecto, todo perfecto. Me parece este, que, bueno, Pampita y Nicole son viste, muy profesionales. y Me parece que si ya van a un lugar... Acá porque me gusta tu programa, entonces me pongo a, a pensar. nada no, me parece que si ya van a un lugar, no nada, se van a andar peleando, no creo.